¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva clase en modo coronavirus. Bueno, espero que estén bien, de salud, de ánimo, como siempre. Clase a clase es mi deseo para ustedes. Y en este video de lo que quiero hablarles es sobre el texto que tuvieron que leer para hoy, que es el texto de Ignacio Ramonet, la explosión del periodismo, cómo Internet puso en jaque a todo el ecosistema mediático, cómo Internet lo cambió todo en el campo del periodismo, de la comunicación, de las industrias de medios y, por supuesto, del trabajo de las y los periodistas. Bueno, me voy a acompañar de unas filminas, diría el presidente, eh, para ir a, acomodando y ordenando la exposición. Vamos hacia allí. Bien, bueno, por supuesto, el texto, la explosión del periodismo, comentarios sobre el libro, de Ignacio Ramonet, en particular lo que tenían que leer que era el prólogo y el capítulo 1 y el capítulo 2. Bien, bueno, el meteorito internet, dice Ramonet, el meteorito internet lo cambia todo. Puso en jaque a la industria periodística, pero además obligó a unos cambios, y unas transformaciones y además sobre el periodismo cayó una crisis sobre la que incluso desde que se escribió el libro pasó casi una década, y todavía no, no logra reacomodarse la industria periodística a partir de la irrupción de Internet como el lugar, el espacio, donde, como por ejemplo, el, el sociólogo Castells dice, bueno, es la sociedad red. Todas nuestras formas de producción, relación y consumo pasan a través de la red. Bueno, el periodismo también. Y se está reacomodando, se está tratando de adaptar a eso, pero es muy difícil. Produzco, produjo perdón, un impacto muy grande, dice Ramonet. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, lo primero que señala Ramonet es que los medios y, las, y los periodistas perdieron el monopolio de la información. Ahora, y él va a hablar de los web actores, la gente, los internautas, las internautas, las y los ciudadanos que usan internet, también producen y distribuyen información. Está muy claro eso, hoy por hoy, a través de, en un principio, los blogs y ahora mayormente las redes sociales, las diferentes plataformas, todo el tiempo, millones y decenas de millones, diría, de usuarios y usuarias están compartiendo información de interés para muchísima gente y recordemos, ¿no? Cómo la atención es un bien escaso y y en ese sentido esta gente produciendo contenidos es una competencia para los medios también. Entonces, como dice Ramonet, hay una pérdida del monopolio de la información de parte de los periodistas y las periodistas que tradicionalmente eran quienes tenían voz y elegían a quién le daban voz también, ¿no? Desde los medios. Ahora, dice Ramonet todos y todas con acceso a estas herramientas, tenemos voz, por una voz propia, no necesitamos. Y también, bueno, ¿qué pasa con el rol de intermediación? Ese rol de medios, justamente, bueno, está en jaque. Y Ramonet dice, bueno, y además, otro de estos cambios que tienen que ver con el reacomodo de las piezas en, en la función comunicativa y en el rol de los medios, bueno, ¿qué es una noticia? Y Ramonet, con un tinte negativo, dice, bueno, hoy parece que una buena noticia es aquella que le interesa a, un mayor cantidad, a una mayor cantidad de personas. Y dice, pero eso no necesariamente es útil. El valor de una buena noticia tradicionalmente era la utilidad. ¿Cuánto significaba para la vida de esa persona? ¿Cuánta, ¿Cuánto conocimiento le aportaba? Y hoy no información de espectáculos, deportes, chismes, eh, información liviana, se diría de modo tradicional, ocupa mayor espacio porque son generalmente las noticias más consumidas. Ya vimos ¿no? sobre el poder de la audiencia ¿no? y cómo la suma de nuestros consumos genera una audiencia que pareciera inclinarse por los temas vanos, livianos, morbo, porno, el rumor, el chisme, el espectáculo, lo trágico. Bueno, entonces Ramonet tiene un sesgo de tristeza, de malestar ante eso, ante que esa situación de que hoy la noticia ya no es lo útil socialmente, lo que construye ciudadanía, sino que es lo que va a ser consumido por mayor cantidad de personas. Y ahí dice, bueno, también queda en jaque el rol social del periodismo. ¿Qué es el rol social? ¿Cuál es el rol, del, del, el rol social del periodismo hoy si lo que importa es alimentar a unas masas sin importar la calidad de, del alimento? De hecho, después hace otra metáfora con el alimento. Y entonces va a hacer otra pregunta, ya no qué es la noticia, sino qué es ser periodista en un momento donde todos y todas, cualquier ciudadano o cualquier ciudadana, es potencialmente un periodista. Y por supuesto, entre comillas, el potencialmente, entre comillas, el periodista. Pero todos y todas tenemos en nuestro celular la herramienta de transmisión ¿eh? en vivo, en tiempo real, a grandes cantidades de personas de cualquier acontecimiento. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? ¿Qué es ser periodista? ¿Qué me diferencia a mí? Que yo me considero un periodista profesional de alguien que es, transmite desde su canal de YouTube de TikTok, desde Instagram, desde Twitter, de Facebook, de cualquiera sea la plataforma. Y ustedes dirán, bueno, por supuesto, vos chequeas la información, sos periodista, los otros transmiten lo que sea, no importa. No es verdad, a la luz, y Ramonel lo subraya, a raíz de la catarata de mentiras, eh, información falsa, información equivocada, información incompleta que publican los medios, supuestamente integrados por periodistas profesionales, entonces no es el chequeo de la información lo que me diferencia, sobre todo en estos tiempos, dice Ramonet, donde la instantaneidad se impone y es muy difícil hacer las cosas rápido y bien, e incluso cita una frase de Albert Camus de 1944 cuando dice, bueno, en pos de informar rápido, no se informa bien y en eso pierde la verdad. Bueno, 80 años antes, ¿no? Ya, ya lo veía y ya pasaba. Bueno, entonces, la gran pregunta es, ¿qué es el periodista? Y si estamos estudiando, ¿para qué estudiamos para periodistas? Si cualquiera en potencia puede ser periodista. Bueno, la carrera espero que dé respuesta. Pero es un interrogante que queda abierto. Que me diferencia, incluso como desafío. ¿Cómo nos vamos a diferenciar? Tenemos que tomar una decisión cómo hacer mejor nuestro trabajo para que no sea lo mismo cualquier persona con un acceso a estas herramientas. Y repito, y cito a Ramonet, no es que quede la información, porque esto no está pasando. Bien. Ramonet tiene una esperanza, después voy a hablar de esto hacia el final, pero él considera que, bueno, que las y los usuarios de internet accedan a estas herramientas de transmisión, de publicación, de distribución de contenidos, es en algún sentido una democratización de la información. Yo puse el interrogante al costado porque creo que hay que tratarlo con cuidado y no con un entusiasmo desmedido porque analizándolo bien no es tanta la democratización de la información, pero por supuesto que hay una idea y una posibilidad. Digamos que en potencia sí podemos hablar de democratización de la información. Y de la capacidad de contar nuestra propia historia también, ¿no? El triunfo del amateur. Ramonet está feliz y hizo este libro solamente para hablar de esto. El triunfo del amateur. ¿Cómo? Las personas comunes y corrientes le ganaron un espacio a los medios, crearon un nuevo ecosistema mediático. Ya no está centrado en los medios, sino en las personas, dice Ramonet, desde algún entusiasmo. Que podríamos cuestionar, ¿no? Pero dice el triunfo de la materia y esto lo cambia todo. Y ya vimos, ya hablamos de los nuevos poderes que obtiene la, la audiencia, que ya produce contenidos, y en ese sentido Ramoneta habla del profesional amateur, habla de del prosumidor, que no solamente como audiencia consume contenido, sino también produce. Y dice: y los medios todo el tiempo, además, están pidiendo. Lea la audiencia, que suba sus contenidos. Piensen en plataformas como Tenini y la gente. Todo el tiempo le piden a la audiencia que ocupe el lugar de un periodista cubriendo hechos y compartiéndoselo a los medios para que los medios puedan mostrárselo a su audiencia. Bueno, es el triunfo de amateur, dice. Ya no es los medios contándoselo a la audiencia, sino que la audiencia se lo cuenta a los medios. Y los medios le piden que se lo cuente. Muy loco. Y ahí surge esta idea de, que desarrolla Ramonet de los medios sol y medio, los medios polvo. Él dice bueno, antiguamente, antes del, del meteorito internet, los, los medios era, era un ecosistema eh, similar al heliocéntrico, ¿no? donde un par de medios muy grandes, medios hege, hegemónicos, dominaban la circulación y el circuito de la información, la comunicación, y había otros medios más chicos que replicaban un poco a semejanza de lo que definían estos medios hegemónicos. Pensemos a nivel Argentina, ¿no? Pensemos a Grupo Clarín, por ejemplo. Estaban y están, en algún sentido, pero según el esquema de Ramonet, están en el centro de la galaxia mediática, pero, él dice, ya no están así. Pasamos de un esquema, de un ecosistema mediático de medio sol, a un ecosistema que podemos denominar medios polvo. ¿Qué significa eso? Bueno, es que ahora la galaxia del ecosistema mediático está poblada de pequeños medios que son los medios de las y los usuarios, con sus redes, con sus blogs, con, tus, con sus espacios en las plataformas, con sus canales en las plataformas, en las redes, generando contenido para grandes audiencias. No hay que desmerecer eso. Si juntamos los, a los seis youtubers más importantes del mundo, tienen más audiencia que todos los canales de televisión que hay hoy en el planeta. Miren qué poder y qué triunfo de la mater ¿no? Después Ramonet lo va a cuestionar, bueno, ¿qué pasa con el contenido? ¿Es valioso o no es valioso? No importa, lo que sí está claro es que concita la atención de millones de personas y eso compite con los medios. Y hay que darle un valor, ¿no? A eso de si concita la atención, alguna relevancia debe tener. No hay que desmerecer a los y las youtubers. Entonces, y Ramonet le dice a los medios polvo: bueno, además, ya la información no es vertical, sino que empieza a ser horizontal o circular. Y los medios polvo, dice, las personas con sus redes, con sus aplicaciones, con sus plataformas, en determinados momentos pueden unirse, funcionar con una lógica de enjambre y vencer, desbancar, contraponerse y sobreponerse por encima de los medios hegemónicos. Y él tiene muy en mente lo que pasó en el atentado de Atocha en Madrid, cuando millones de personas, desde sus celulares, no había redes, no había prácticamente ninguna otra herramienta más que los mensajes de texto, dijeron, los medios y el gobierno nos mienten, protestemos, juntémonos todos enfrente en la plaza, para reclamar que se diga la verdad, porque nos están mintiendo. Y torció eso, no solo la versión oficial, donde ahí tuvieron que reconocer que el diario El País, junto con el gobierno en ese momento, eh, habían culpado a ETA rápidamente, se había broquelado el poder político y el medio hegemónico para decir que había sido ETA el atent del responsable del atentado, la ciudadanía reaccionó ante lo que sospechó que era una mentira y el gobierno y, por supuesto, los medios tuvieron que publicar que en realidad era un atentado de raíz eh, terrorista islámica y que no funcionaba para sus intereses políticos porque era todo lo contrario, porque era una represalia por la alianza de España con Estados Unidos en, en la lucha contra Al-Qaeda. Y dos días después... Y esto, por eso Ramonet tiene mucho entusiasmo. Dos días después, el resultado esperado de las elecciones cambió rotundamente y ganó la centroizquierda. ganó Zapatero en ese momento. Entonces, él dice, bueno, en un momento estos medios polvo, cuando se unen, los amateurs, cuando se unen en un flujo comunicacional común a modo de enjambre, pueden torcerle la mano a los medios y a los otros poderes. Y ahí está la, el entusiasmo de, de Ramonet con este ecosistema de medios polvo, donde ya no se da la famosa teoría de la agenda setting, donde los medios le dicen a la gente que, de qué temas tiene que hablar, o pensar, o discutir, sino que son los ciudadanos, las ciudadanas, planteándolas de qué tiene que hablar y qué tiene que decir. Se da vuelta, es la setting agenda, dicen algunos autores. Y Ramonet ante esto... Ante estos cambios, plantea: bueno, pareciera que hay que adaptarse o morir. Eso yo lo pongo como pregunta. ¿Hay lugar para otra cosa? Yo creo que desde los lugares de estudio tenemos que debatirlo. Tenemos que debatirlo, porque esto también arrasa con un montón de cuestiones laborales. Si no se debate, si simplemente tomamos, ah, es adaptarse o morir. Porque surge esto: los periodistas exprimidos periodistas exprimidas, donde se, echa, se despide a mucha gente de los puestos de trabajo, se hacen más cosas con menos gente, donde las condiciones de trabajo eh, son casi asfixiantes, diría, porque la velocidad manda y uno no puede ejercer su, su trabajo y su profesión muchas veces de una manera profesional. Y ahí es donde se cometen errores, donde se miente donde se falsea, porque importa más la velocidad que la precisión. También otro otro cambio del que se lamenta Ramonet tiene que ver, bueno, pareciera que si, si ahora las noticias se leen poco, si hay instantaneidad, si además los medios quieren recortar gastos y hay poca gente para trabajar en lo inmediato, bueno, ese día el fin de los reportajes y no confundir con entrevista. ¿eh? Reportaje es otro género, muy diferente a la entrevista. Muchas veces se dice reportaje para hablar de entrevista y eso es un error. El reportaje es un género que nuclea a otros géneros en un formato extenso, largo, profundo. Y, y Ramonet dice, pareciera que no hay lugar en este ecosistema de publicación urgente, instantánea y con poca gente y poco, con pocas buenas condiciones. Bueno, pareciera que es el fin de los reportajes. Además, dice Ramonet, los medios recortan personal en el exterior, ya no tienen cronistas en el exterior, no tienen cronistas eh, en otros países, en, no tienen eh, enviados tampoco, toman las agencias. Eh. Entonces, él, él lamenta una pérdida de calidad en el periodismo, claramente. Y además plantea, bueno, además está pasando algo. El famoso e histórico rol de contrapoder supuesto de los medios deja de existir porque en realidad el contrapoder no se puede dar porque Ramones dice, "Hoy oh, los medios son parte de los poderes de turno, no un contrapoder. No es ni el cuarto poder ni ni de cerca, porque es parte de los otros tres poderes porque hay una endogamia entre las empresas, los medios partidos de gobierno y, y él dice, bueno, no todo lo hizo internet por supuesto, lo que se suma en la tormenta perfecta tiene que ver con la crisis económica que ya lleva de 2008 hasta parte sobre todo en Europa y la concentración mediática estos conglomerados de, de, de medios que se fusionaron en los 90 generaron que hoy la voz sean Las voces sean pocas desde los medios profesionales, sobre todo los medios masivos, porque tienen una raíz común, un medio común, una empresa común que es dueña de todos, los multimedios, por supuesto. Y él dice, hoy, así, en estas condiciones, con todo este panorama que les describo yo, los medios masivos ya no son una pata de la democracia, son un problema para la democracia y esto es para debatir porque aspiramos a trabajar en medios, ¿no? ¿Y cuál va a ser nuestro aporte? ¿Vamos a hacer un problema para la democracia? Y acá plantea Ramonet sus últimos temas del capítulo 2, que son muy importantes. Él dice, hoy asistimos a lo que yo doy en llamar, él, ¿no? No yo. Censura democrática. Generalmente tenemos asociada a la censura a los regímenes totalitarios, dictatoriales, represores, pero hoy no. Hoy hay una forma de censura que se da en democracia y que tiene a los medios como principal actor, que tiene que ver con la hiperabundancia y saturación de información irrelevante en los medios, por esta idea de que es de interés de mucha gente, y que ese muro que se levanta de información irrelevante, chisme, espectáculos, información basura, el osado like de Juan Pérez a no sé quién en Instagram, termina tapando el acceso. Es una barrera para acceso de las personas a información relevante para sus vidas, para sus vidas como ciudadanos, para tomar decisiones en, en la cuestión económica, política, social. Él llama censura democrática, a la saturación de información irrelevante, de poco valor, en términos de, para la vida cotidiana, ¿no? Y puro chisme, rumor, morbo, porno. Para él, eso es una forma de censura democrática porque le impide a los ciudadanos y las ciudadanas acceder a información relevante para sus vidas. Plantea otro fenómeno también actual, de la información contaminada. Él dice, hoy la información en, en pos de la inmediatez pierde calidad porque está llena de mentiras, de rumores, de información no chequeada, de aditivos, dice, y hace un paralelo con la comida, y él tiene, tiene la esperanza de la cual voy a hablar hoy, pero dice, bueno. Es como la comida, ¿no? Llena de agroquímicos. Información, en este caso, contaminada por mentiras, versiones, manipulación, chismes, rumores, mentiras. Y hay lugar para la esperanza, dice Ramonet, sí. Él tiene básicamente un par de esperanzas. Por un lado, lo de la democratización de la información a partir de las redes y las herramientas que le dan poderes a los ciudadanos y a las ciudadanas para difundir su versión y su visión de los acontecimientos. Por otro lado, tiene la esperanza de que la ciudadanía, a partir de esos poderes y esas herramientas, se constituya en un quinto poder. De hecho, todo este libro está escrito en función de eso, de la idea que él tiene de que, así como los medios tradicionales eran el cuarto poder y ya hoy no lo son, según su visión, que la ciudadanía con sus propios medios, estos medios polvo, se convierta en el quinto poder y puedan controlar y, contra, y ser el contrapoder de los otros poderes que están todos más cerca y, y más unidos y no ejercen ya su función de contrapesos. Por supuesto, yo no vi plazas de mayo llenas de gente pidiendo información de calidad, ojalá, ojalá, pero es la esperanza de Ramonet y me gustaría verlo. Y una tercera esperanza tiene que ver con esto de la información contaminada. Ramonet hace un paralelismo que dice, así como la gente se cansó, o mucha gente se cansó de la comida chatarra, de la comida con aditivos, de la comida con conservantes, de la comida que no es sana, no es buena para la salud, eh, y surgió el movimiento de la comida orgánica, Ramonet tiene la esperanza de que surja un movimiento por la información y las noticias orgánicas. Un periodismo orgánico, libre de mentiras, libre de falsedades, libre de operaciones, con la información chequeada. Bueno, ahí es donde podemos aportar, creo, a esa a esa última esperanza porque está en parte en nuestras manos. Por supuesto que las condiciones de trabajo en los medios nunca son las ideales, pero podemos hacer nuestro grano de arena a aportar en el sentido de la esperanza de Ramonet. Ahí. Esto es mi, mi resumen de Ramonet. Yo les mando un saludo. Espero que sigan bien. Y nos estamos viendo en un próximo video. Les mando un saludo.